Pues una vez más, como cada mes estamos aquí, eh, os vamos a contar un poco lo que hacemos. Oh, Colombia. Hola, Colombia. Jesús. Oh, eh, por cierto, hemos empezado, hemos inaugurado esta semana una oficina. De hecho, no la hemos inaugurado finalmente, pero ya tenemos oficina en Bogotá, en Colombia. Tenemos allí a Paula trabajando desde hace un par de días, así que en breve les enviaremos fotos. Pero estamos súper contentas porque por fin hemos, hacía, una, eh, hacía mucho tiempo que estábamos eh, intentando eh, entrar en Colombia y nos ha costado mucho, pero por fin hemos llegado. Llegó, llegó. Llegó el día, llegó. Eh, bueno, y Tenerife también. Ay, sí. Hola. Tenerife. Eh, bueno, primero que todo me presento. Yo soy Marta, eh, pues hace ya cinco años que trabajo en Eh eh, y la verdad es que yo me dedico más a, a la parte de marketing y de gestión del equipo y luego está mi compi. Buenas, yo soy Leti, yo llevo cuatro años en este proyecto y yo me encargo más de tema trámites, visado, eh, escuelas, eh, estudiantes, más un poquito más. Pero, ¿qué te parece Marta si ponemos el vídeo mientras esperamos? Sí, esperamos un poquito más, eh, que hay gente por ahí que aún se tiene que conectar y ponemos el vídeo. ¡Hola Laura! Bueno, chicos, ¿qué os ha gustado el vídeo? Eh, lo grabaron en Byron, en, en nuestra casa, y todos los que salen son amigos nuestros, así que siempre nos, da, nos trae buenos recuerdos eh, verlo. Pero bueno, vamos al lío. Eh, eh, básicamente, me imagino que todos los que estáis aquí es porque tenéis interés en ir a Australia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en No si Youtube? Pues básicamente informar, ¿no? informar del destino, ayudaros con el visado, con las escuelas. Eh, y, y ayudaros, ¿no? ayudaros en todo el proceso para que sea lo más eh, fácil posible y sobre todo eh, intentaros solucionar todas las dudas que tengáis ¿vale? lo que iremos haciendo es, os podéis ir haciendo preguntas a través de este chat eh, siempre que podáis ir haciendo preguntas sobre el tema que estemos hablando ¿vale? si estamos hablando de visados, hacernos preguntas sobre visados eh, luego ya hablaremos de trabajo, hablaremos de cursos y así vamos manteniendo un poco eh, pues el orden. Al final también podréis hacernos, un, habrá una tanda de preguntas generales, ¿vale? Eh, si os parece bien, empezamos con los visitados. ¿Desde? Muy bien. Bueno chicos, y os voy a explicar todo el tema de bueno, los trámites, ¿vale? Eh, ¿Qué opciones para marcharnos? ¿Cómo nos podemos ir? ¿Qué tenemos que hacer? Etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero a tener en cuenta es el tema del visado. Como sabéis, todos necesitamos un visado para entrar a Australia y en este caso, bueno, los que estamos aquí, los visados que más nos interesan son estos tres. Eh, perdón, que no, ese es el... De, bueno, eh, perdón, había una diapositiva que explicaba los... Estaban detallados los tres visados y luego uno por uno, pero veo que no aparece os los digo. Los visados más comunes son el visado de turista, el visado de estudiante y la work and holiday, ¿de acuerdo? El visado de turista, como indica el nombre, es un visado para irnos de vacaciones a Australia. El objetivo es irse de vacaciones. Es un visado totalmente gratuito, cuesta cero. Se solicita online, de casa lo podéis solicitar, en menos de 24 horas lo tenéis concedido y una vez os lo concedan, eh, cuando tenéis un año para entrar a Australia y cuando entréis se activa ese visado y tenéis un plazo de 12 meses para estar en Australia, pero cada tres meses es necesario renovar este visado. ¿Cómo se renueva el visado de turista? Existen dos opciones, entrando y saliendo del país, coges un avión, te vas al país vecino y vuelves a entrar y de esta forma se reactiva para tres meses más o bien puedes pagar una tasa directamente en inmigración. Es muy importante destacar que con este visado está totalmente prohibido trabajar, chicos. Este visado es simplemente para irnos de vacaciones a Australia, conocer el país, o incluso si estamos allí, vienen nuestros padres o nuestros amigos a visitarnos, pueden solicitar este visado. Pero bajo ningún concepto os recomendamos que pidáis este visado para iros a trabajar a Australia. ¿De acuerdo? El visado de estudiante, que es el, el visado que a la mayoría de nosotros... Eh, nos encaja perfectamente, este visado sí que nos permite compaginar estudios con trabajo, ¿de acuerdo? El objetivo de este visado, como veis en la diapositiva, es estudiar y trabajar. Estudiamos una media de 20 horas por semana y trabajamos el resto de la jornada, ¿vale? 20 horas más. Este visado tiene un coste, cuesta 550 dólares australianos, es una tasa única que se paga en el momento de solicitarlo y... El precio del visado es el mismo, independientemente de si tu visado es para cuatro meses o para un año. ¿De acuerdo? Es una tasa que se le paga directamente al gobierno o cuando se pide y es, eh, da igual el tiempo que te marches, la tasa va a ser siempre la misma. La duración de visado de estudiante va siempre vinculada a la duración de nuestros cursos. Por ejemplo, si nos matriculamos en un curso de tres meses, el gobierno... Nos dará visado para cuatro. Son tres de estudio más uno extra que nos regalan de vacaciones. ¿vale? Y así es como se forma un visado de estudiante. Si, por ejemplo, decidimos hacer un curso de inglés de seis meses, el gobierno australiano nos puede dar hasta nueve meses de visado. ¿okay? Serían seis meses de estudio y tres meses de vacaciones. El mínimo para obtener este visado, el tiempo que tenemos que estudiar para obtener un de estudiante, son tres meses. Y Alicia nos pregunta que la edad máxima, no hay edad, como te dice Cris ahí, no hay edad máxima para estudiar, ¿vale? De hecho, hemos tenido estudiantes de 40 y 50 años ¿vale? sí. y de 18, ¿vale? Y, hay, y se puede ir con 10 y menores casos, de edad y men también. Menores de edad también. también. O sea que, que no, la, en este caso, en otros casos, en otros visados sí, pero en este caso no hay límite. ¿no? no hay límite, exacto. Y para aquellos que seáis parejas, es muy importante que tengáis en cuenta la opción del visado de pareja, ¿de acuerdo? El visado de pareja. Eh, es decir, uno va con visado de estudiante y el otro va con visado de pareja. Este visado eh, permite que tu pareja se marche contigo, no está obligada a estudiar y también puede trabajar de forma legal durante el tiempo que esté en Australia. ¿vale? Eh, la solicitud del visado de pareja se realiza el mismo día que el visado de estudiante, pero tenemos que demostrar con documentos que somos pareja, que somos una pareja real. Esos documentos tendrán que tener una antigüedad mínima de un año, 12 meses. El visado de pareja tiene un coste de 410 dólares y también es una tasa única que se le paga al gobierno australiano en el momento de pedir el visado, independientemente de lo largo o corto que sea el visado. ¿vale? O sea, el visado de pareja siempre va asociado al visado de estudiante. Tienen que ir juntos. ¿o? ¿Y cuánto tiempo puede tardar el visado? Porque creo que es una pregunta bastante común, ¿no? ¿Cuánto sí. tiempo antes tienes que pedir el visado de estudiante para, sí. para poder irte? Pues mira, un visado de estudiante se puede pedir cuatro meses antes de la fecha de inicio del primer curso. Por ejemplo, si el curso lo vais a empezar a principios de octubre, ahora ya podemos pedir nuestro visado, ¿vale? No, no hay ningún problema. Hay que descontar cuatro meses antes. Obviamente los trámites, los trámites con la escuela los empezamos pues, bastante antes, con cinco o seis meses de antelación, más o menos. Y cuando quedan cuatro meses para la fecha de inicio del curso, entonces pedimos el visado. Y, o sea, por ejemplo, tú en un mes, por ejemplo, si yo me quiero ir ahora el 1 de septiembre a Australia, sí. ¿puedo? Sí, a ver, vamos un poquito más justos de tiempo porque más o menos ya estamos casi a mediados de julio, nos dará tiempo, pero siempre es mejor empezar con un poquito más de antelación. Piensa Marta que hasta que no tengamos el visado aprobado no podemos comprarnos el billete de avión. Claro. Entonces, claro, no es lo mismo comparte el billete de avión ahora para marcharte en noviembre, que comprarlo ahora para irte en septiembre. Hay que tenerlo en cuenta. Claro. ¿eh? Siempre es mejor, chicos, empezar los tratamientos con bastante antelación. Aunque aquellos que os queráis ir en septiembre también no, no os preocupéis que os podréis ir, pero siempre es mejor con, con bastante tiempo. Yo, por ejemplo, todos los estudiantes que estoy tramitando ahora, es gente que se marcha a partir de octubre, noviembre, diciembre, los que se marchan en septiembre, la mayoría ya lo tienen todo listo. Así y que... ahora nos pregunta el tema de cuántas horas se pueden trabajar, no se pueden trabajar... 20 horas a la semana o 40 horas quincenalmente, ¿vale? Eso es eh, mientras estudias, es, es como te comenta Cris también, eh, pero cuando tienes tus breaks, tus vacaciones, 40 horas, ¿verdad? Sí. Eh, tenemos a alguien que luego se llama Lesh, eh, que está por ahí detrás, que todavía no lo veis, pero que se va a conectar eh, en 10 en, en, en minutos, un cuarto de hora para contaros su experiencia con el visado de estudiante y trabajando en, en Australia, es un ex estudiante nuestro, ¿vale? sí. y así os lo cuenta él tener en cuenta, chicos, que los meses que estamos estudiando, que solo podemos trabajar 20 horas a la semana, esos meses cobrando una media de unos 18, 20 dólares por hora, nos da para cubrir todos nuestros gastos básicos, que son el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil. Los meses que estamos de vacaciones escolares que podemos trabajar full time, esos meses nos da para ahorrar, para cubrir gastos y ahorrar, ¿vale? Por eso es perdona, Marta, eh, sí, pero... por eso es importante tratar de conseguir los máximos meses de vacaciones posibles para tener más tiempo para poder trabajar full time. Sí, Eduardo nos cuenta el tema de la subida de la, de la, del mínimo y sí, es real. De hecho, lo publicamos nosotros sí. en nuestro blog. Esto eh, se publicó en, en Austria en varios medios de comunicación, por eso nos enteramos. Y en cuanto a Ana, la pregunta de Ana, eh, si da para vivir y trabajar media jornada, sí. De hecho, todos hemos ido allí con visado de estudiante, nosotras, mm -hmm. eh, y hemos trabajado y vivido con trabajando eh, sí. con 20 horas a semana. Es verdad que no es con súper lujos, pero, pero puedes puedes vivir, puedes vivir. Todo el mundo lo hace. Exacto. Así que, bueno, aquellos que estáis pensando en marcharos una temporada a estudiar y a trabajar en Australia, la mejor opción es el visado de estudiantes, ¿okay? Sí, y perdona, que Alba comenta otra buena pre pregunta. ¿Recomendáis? No, perdona. Eh, Ana, perdona. ¿Es posible hacer cursos de menos de 20 horas? No. No es posible, ¿vale? Para que tenga el visado de estudiante tienes que estudiar full time. Si estudias part time, que puedes estudiar entre 18 horas, vas con un ¿vale? Y no puedes trabajar. Con lo cual, siempre tienes que hacer cursos de mínimo 20 horas a la semana. Sí, ¿vale? De hecho, los cursos homologados por el gobierno australiano para que obtengamos el visado de estudiante son cursos que se llaman full time, que son los cursos que os comenta Marta, de mínimo 20 horas de clase a la semana. No cualquier curso es apto para el visado de estudiante. Hay muchas veces, Marta, que me contacta a algún estudiante, ¡Ay, Leti, he visto este curso en internet, es online, lo puedo hacer desde casa, me interesa! Lo siento, ese curso no es eh, apto para obtener un visado de estudiante. Los cursos son son cursos presenciales, cursos full-time y cursos de mínimo 20 horas a la semana. ¿vale? Mm. Luego veremos eh, qué tipo de cursos podemos hacer, ¿de acuerdo? Os en, más en detalle todas las opciones que tenéis. ¿vale? Pero bueno, referente al visado de estudiante... Eh, resumir, resumiendo es que es el visado que nos, que nos más nos encaja la gran mayoría que podemos compaginar estudios con trabajo tiene un coste de 550 dólares y durará, tu visado de estudiante durará lo que duren los cursos en los que te mates desde tu país de origen más todos los meses de vacaciones que podamos incluir ¿vale? y la pareja tenéis la opción siempre de iros con el, con el estudiante para poder trabajar ah, una cosa importante del, del visado de pareja es que la pareja va a obtener la misma duración de visado que el estudiante pero y podrá trabajar de forma legal, pero no, nunca podrá trabajar más de 20 horas a la semana. ¿okay? Así como los estudiantes podemos trabajar full time los meses que estamos de vacaciones, las parejas solo pueden trabajar 20 horas durante toda la duración del visado. Y otra pregunta que hace aquí, a lo que ya la ha he hecho hace unos minutos, en cuanto a eh, si recomos llevar el dinero para el de vuelta y si sale mejor comprarlo desde Australia. Siempre sale mejor comprar ida y vuelta, ¿vale? Que comprar solo ida y luego solo vuelta. Y además, los vuelos comprados desde Australia salen más caros que comprados desde España. Así que, si puedes ahora, cómprate ida y vuelta. Que típico, ¡ay, es que no sé qué día quiero volver! Vuelta abierta y si no, luego haces un cambio Al final los cambios, si vas con visado de estudiante Tienes derecho a un cambio con, con alguna de las compañías Con las que nosotros trabajamos Y si no, te sale más a cuenta El cambio, pagar el cambio Que comprarte un billete desde Australia ¿vale? Bueno, pero también hay que tener en cuenta Que algunos estudiantes, antes de volver a España O a su país de origen, deciden viajar un poquito Es verdad Muchos, países de, hay, perdón, muchos estudiantes deciden pasar Unas una semanas en Indonesia O irse a Tailandia O a Sri Lanka entonces, eso, Alba, es algo que tienes que tener en cuenta. Si tú, si a ti te gustaría viajar un poquito antes de volver, de volver a casa, pues claro, si te compras la ida y la vuelta eh, de España a Australia, Australia a España, luego perderías el billete de, de regreso. ¿okay? Pero bueno, tú no te, eh, escríbenos, Alba, ya te explicaremos más en detalle sobre el tema de los vuelos. Perdón, otra cosa que Rebeca pregunta aquí: ¿Sí? si, si se puede ir de OPER más curso inglés. De hecho, hay un programa que se llama DemiPER, ¿verdad? Correcto, así es. Sí, ahora, cuando, si te parece bien, cuando hablemos de los cursos, os explico en qué consiste el PademIPER, per pero sí que es posible marcharse con un visado de estudiante. Es más, si te vas a trabajar de OPER, necesitas ir con visado de estudiante. Sí. Si tú te vas con un visado de turista y en algún momento te pillan que estás trabajando como OPER, error, ¿vale? O sea, te pueden deportar a España porque el visado, con el visado de, de turista no puedes trabajar en nada. Nada, ir, a, ir de, de OPER es trabajar, ¿de acuerdo? Sí. Así que es importante que lo tengáis en cuenta. Y bueno, el otro visado que, que muchos de, no, de, de españoles menores de 30 pueden optar es el visado Work and Holiday. Es visado, el objetivo de este visado básicamente es trabajar, eh, sí, trabajar y viajar. Tiene un coste de, de 440 dólares y desde el momento en que entras a Australia se activa ese visado y puedes estar durante 12 meses en el país trabajando y viajando Dur con este visado también puedes estudiar un máximo de cuatro meses ¿vale? aquellos que veáis que vuestro nivel de inglés eh, bueno, os falla un poquito que queréis eh, perfeccionarlo podéis estudiar con este visado pero como máximo cuatro meses este visado también tiene otra peculiaridad es que para solicitarlo tienes que cumplir con una serie de requisitos eh, entre otros, los más eh, importantes son que de, tienes que tener 5.000 dólares ahorrados en tu cuenta, tienes que tener dos años de estudios superiores y tienes que tener un título oficial de inglés. Hay mucha gente que cumple con todos los requisitos excepto el título oficial de inglés. Si te falta uno de esos requisitos, no puedes optar a este visado. ¿de acuerdo? Lo que la mayoría de nuestros estudiantes hacen es marcharse a Australia, estudiar inglés, perfeccionar su nivel... Sacarse el título oficial de inglés en Australia y el año que viene pedir el visado Work on Holiday. Hay una cosa que están comentando y no sé si Cristian, Nati, estáis preguntando. Eh, lo que estábamos comentando el visado estudiante y de hecho la, la Work on Holiday son eh, lo que hablábamos ahora concretamente es para españoles. ¿vale? Si sois peruanos o sois latinoamericanos, excepto Chile y México, tenéis unas condiciones especiales y si sí os piden... Por ejemplo, en Colombia y Perú, tener un mínimo de dinero, en la eh, demostrar que tienes eh, capac capacidad económica, ¿vale? Eh, así que lo mejor es que escribáis a hello, arroba o si YouTube que os lo está escribiendo Cris para que ella os explique, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay condiciones especiales dependiendo del país, sí. igual que la Work and Holiday. Por ejemplo, en Perú no hay Work and Holiday, ni en Colombia tampoco. ¿vale? En Chile sí, en España sí, en Uruguay sí. En Argentina también. En Argentina también, pero no en Perú o Colombia, por ejemplo, o Bolivia. ¿vale? Que he visto que había una chica de Bolivia. ¿vale? Exacto. También preguntaban por ahí si la Work and Holiday se puede renovar. Y la respuesta es que sí, siempre y cuando, durante el primer año, trabajes durante tres meses en el norte del país. ¿okay? El norte del país es una zona con unas condiciones climatológicas un poco extremas y, bueno, falta mucha mano de obra porque, claro, nadie quiere ir a trabajar ni a vivir allí, entonces el gobierno australiano te da la opción de renovar un año más la Work and Holiday, o sea, en total dos años, siempre y cuando demuestres que durante el primer año has trabajado durante tres meses en el norte del país, ¿ok? En nuestra web, chicos, tenéis explicado en detalle los requisitos todo sí. todo lo referente a este visado ¿Qué requisitos tienes que cumplir qué documentación tienes que recopilar dónde tienes que enviar esta documentación en qué consiste el visado ok y los y títulos y todo eso. Si, si acaso ahora las chicas seguro que maría os ponen el link para que podáis ir directamente a ese post para que podáis ver exactamente cuáles son las condiciones de ese visado ¿vale? sí um, preguntan si tiene que ser algún trabajo concreto sí no sirve cualquier trabajo existen una serie de profesiones que, o de áreas de, de trabajo en las que tienes que trabajar eso está todo explicado en, en la web vale por ejemplo eh, te, tienes que trabajar en hostelería en agricultura vale hay una serie de, de áreas en las que tienes que trabajar y, y zonas y zonas sí, que tienes que ir al norte de Australia norte. a trabajar con lo cual tienes que coger las maletas y subir hacia arriba sí. ¿vale? No lo ponen demasiado fácil para el no. segundo año, la verdad. Pero bueno, eh, es una opción. Yo claro. tengo gente que ahora mismo está haciendo los tres meses allí en Port Douglas en Gens y le están bien. Lo que pasa es que es un palo tener que irte tres meses en tu casa y irte a buscar un trabajo eh, al norte. ¿no? Claro. Pero bueno, es otra aventura. Exacto. Y también lo que hace mucha gente es... Eh, se va con la work on holiday eh, durante un año. Si, si le da pereza desplazarse al, hacia el norte lo que hace luego es renovar con un visado de estudiante, ¿ok? O sea, los visados se pueden ir renovando y podemos ir solicitando diferentes tipos de visados. no tiene que ser siempre el mismo. Podemos marcharnos con Work and Holiday y renovar con estudiante, podemos marcharnos con estudiante y renovar con estudiante, marcharte con estudiante y renovar con turista, ¿ok? Lo único que tenéis que tener en cuenta, desde Australia se pueden renovar todos los visados, excepto la Work and Holiday. Para solicitar la Work and Holiday, la primera vez que la pides, Tienes que estar fuera de, de Australia, ¿vale? Y dos, dos cosas, uno, Olga, el dinero puede estar en la cuenta de tus padres, sí, me imagino que eres latinoamericana, por eso me lo preguntas, sí, de hecho, eh, tus padres, eh, o sea, pueden poner, pueden poner sus cuentas, ¿vale? Y, y Raquel, no, ¿quién era? Acababa de leer otra pregunta, ¿el título de Cambridge sirve entonces? Sí, sí, sirve. Sí, sí. El Advance solo. Solo el Advance. Exacto. Exacto. Mm -hmm. Solo Advance o oh, IELTS. Y por último, y pasamos ya a cursos, Eduardo... Cuando se renueva el visado de estudiante en Australia, bueno, en Australia en cualquier sitio, sí, se paga, ¿vale? Con lo cual lo mejor es eh, intentar alargar al máximo, ¿vale? Porque si te vas tres meses y al cuarto mes quieres renovar, vuelves a pagar. Sí. Con lo cual intenta alargar al máximo eh, sí. el curso. La gente que se va con un visado muy corto es gente que no puede estar más tiempo en Australia claro. y sabe que tiene que volver al cabo de tres, cuatro meses. Si no, la gente siempre se va con un visado lo más largo posible, o sea, mínimo nueve meses o doce, porque es lo que la gente, la media que, de tiempo que la gente suele estar, y así te evitas tener que volver a renovar visado, porque cada vez que renovas visado, toca pagar. ¿ok? Vale. Con respecto a, a los cursos chicos, eh, bueno, existen diferentes opciones de cursos que podemos hacer, como os hemos comentado, para el visado de estudiante. Siempre tiene que ser un curso homologado por el gobierno australiano para obtener el visado de estudiante. Los más comunes entre los extranjeros son los dos primeros, los cursos de inglés y los cursos BED o Y luego también existe todo el tema de universidades, másteres, posgrados, etcétera, etcétera. Lamentablemente, esta es, una de las opción, o sea, es la opción menos común porque los cursos en Australia, este tipo de cursos, son caros, no, carísimos. Un año en la universidad te puede costar tranquilamente 20, 30 mil dólares, tranquilamente. ¿okay? Entonces. Sinceramente es, es, una, es un tipo de cursos que el, casi nadie suele hacer. Lo que la mayoría hacemos sí, sí o sí es inglés, porque el nivel de inglés con el que llegamos a Australia nos pensamos que es mejor de lo que realmente es. Así que siempre va bien empezar nuestra aventura haciendo un curso intensivo de inglés. Y luego mucha gente decide renovar visado o ya marcharse con un visado largo para hacer un curso BET o TAFE que vendrían a ser eh, como cursos de, de formación profesional. Os ¿vale? voy a explicar cada, cada tipo de curso. Dentro de los cursos comunes son los cursos de inglés general, los cursos de preparación a examen Cambridge y los cursos de preparación a examen IELTS. Los cursos de inglés general son cursos que están estructurados en cinco o seis niveles, desde el más básico, que es el beginner, hasta, más, hasta el más alto, que es el advanced. Entonces, aquellos estudiantes que tienen un nivel de inglés bajo intermedio un poquito más alto, empiezan siempre haciendo inglés general para refrescar la memoria, aprender toda la gramática, aprender, eh, bueno, saca, perder esa, ese miedo y esa vergüenza de hablar en inglés, ¿vale? Eso sea, es el curso que sirve para aprender el idioma. Cada mes o cada X semanas te van examinando para ir, para ir subiéndote de nivel, ¿vale? Aquellos estudiantes que hacen seis meses de inglés, de inglés general, perdón no se van a quedar seis meses en el mismo nivel, no, no. Cada vez que culminan un nivel, le examinan para tratar de subirle de nivel y así hasta llegar al nivel más alto. ¿Okay? Luego, aquellas personas que ya tienen un nivel de inglés más avanzado pueden hacer un curso de preparación a examen Cambridge, el FERS, el Advanced World Proficiency, o un curso de preparación a examen IELTS. ¿Okay? Aquellos que queréis tener un título oficial de inglés, una acreditación oficial de inglés con reconocimiento a nivel internacional tendréis que hacer un curso de estos, ¿okay? Haces el curso, que dura tres meses, y acabas el curso el viernes y el sábado te examinas para obtener la Aquellos que estéis pensando en pedir la work and Holiday para el año que viene, comentaros que de estos títulos solo nos aceptan IELTS o Cambridge Advanced. El FIRST no te lo aceptan, ¿de acuerdo? Así que lo tenéis que pensar bien a la hora de, de elegir un curso u otro. ¿Vale? Por ejemplo, aquellos que deciden hacer un curso de preparación a examen Cambridge, pero tienen un nivel bajo o intermedio de inglés, empiezan haciendo tres meses de inglés general, luego vacaciones y luego el curso de preparación a examen. ¿Okay? Eso es lo más típico ¿no? sí. lo que hacen los estudiantes, son seis meses de sí. inglés. Esa es, es, la, es la combinación más, más común entre la mayoría de nosotros. Hacemos seis meses de inglés intensivo uy, seis, y nos dan nueve de visado. Okay, eso es lo, lo más común um, ¿tenéis alguna duda chicos sobre los cursos de inglés? ¿Cu ¿cuándo empiezan los cursos? pues mira Borja, los cursos de inglés general empiezan todos los lunes los cursos de preparación a examen IELTS también empiezan todos los lunes y los cursos de preparación a examen Cambridge suelen empezar solo cuatro veces al año en casi todas las escuelas empiezan en enero en marzo Junio o julio, dependiendo de la escuela, y en septiembre. Sí que es verdad que hay alguna escuela que tiene algún programa Cambridge un poco diferente, que se llama Cambridge Flexi, que también empieza todos los lunes. Pero son muy pocas escuelas las que tienen este programa. La mayoría son cursos que empiezan solo cuatro veces al año, mientras que inglés general y IELTS empiezan todos los lunes. los ¿Okay? preguntas, eh, Steven, que cuánto valen. Los cursos depende los Betty hay de todo, pero normalmente suelen ser eh, cursos caros, sobre todo los TAFE, los BED hay de todo, TAFE al ser escuelas de gobierno eh, son un poquito más caros, ¿vale? En cuanto a los pagos, normalmente puedes hacer eh, payment plan, que se dice, ¿vale? O sea, un plan de pagos, pero sí que te exigen pagar un mínimo con antelación para conseguir el visado, ¿vale? Pero estos sí que son cosas que lo mejor es que escribáis a hello.com o sea, y a así... Eh, estas dudas tan, tan, tan específicas os, os, las, eh, os las Resolvemos Cada uno en vuestro caso ¿vale? Vale. Pensar que cada escuela tiene una Política de pagos distinta, así que Claro, depende mucho de, de, de La escuela que elijas, te permitirá O no fraccionar el pago del curso Al igual que el precio de, de los Cursos BED y los Cursos stage claro Hay mucha, mucha oferta de cursos Chicos, mucha, mucha oferta, así que Tendremos que ver en cada caso eh, bueno qué es lo que os interesa y ver de, dentro de eso que os interesa pues todas las opciones que tenéis vale pero pensar que en, en Australia o sea bueno ahí los, ahora vamos a hablar de los destinos pero en cada destino tenemos mucha oferta de escuelas de inglés, mucha oferta de escuelas BED y mucha oferta de escuelas TAFE, vale o sea que hay, o sea, hay mucha, mucha oferta en ese aspecto que no tenéis que, que preocuparos y cada escuela pues tiene su política de pagos distinta ¿okay? Eh, hemos hecho una comparativa para que veáis lo grande que es Australia eh, comparándolo con Europa como podéis ver, bueno Europa tiene una extensión de, de 10, millones. 10 millones de kilómetros cuadrados y Australia tiene casi 8 y es un solo país, o sea, imaginaros lo enorme, enorme que es España, Australia, pues nada, es... Mmm... Y lo mejor son los habitantes, ¿no? Que hay sí. 23 millones, creo. 23, 23 millones de habitantes en toda Australia. Sí. Que es casi como, como Europa. Sí. Y en España creo que somos... Es 40, la, de la, ¿no? la mitad 40, de la población que hay en España. Así realmente. que es para que os hagáis una idea de lo grande que es... De, de, de, y que hay mucha gente que nos dice, no, porque yo quiero estudiar un mes en... Brisbane y otro mes en Perth y otro mes sí. en tal no es o tan puedo fácil. vivir aquí y estudiar allí, bueno <risa> depende, porque sí, depende. las distancias sí. son muy muy grandes. Sí, pero que una, una idea de ahora os hablaremos de todas las ciudades y las localizaremos en el mapa, pero pero es muy grande, ¿vale? Sí. Entonces hay, hay que hay que tenerlo muy claro dónde vamos a ir y qué distancia hay eh, de, sí. de la ciudad que elijas a, a las demás, ¿no? Sí. Lo, lo, perdona Marta, lo bueno es que a las ciudades a las que vamos, los destinos que solemos elegir los extranjeros, tenemos aeropuerto internacional y aeropuerto doméstico y existen compañías locos para, poder, para podernos mover por Australia y países vecinos para poder viajar, ¿no? Cuando nos vamos a Australia, la gente muchas veces se obsesiona con trabajar, trabajar, trabajar y se olvida de disfrutar. También hay que disfrutar ¿eh? dentro de las posibilidades de cada uno, pero si os organizáis con tiempo, podéis conseguir billetes de avión muy baratos y os podéis mover por todo el país. ¿vale? Eh, Alba pregunta si eh, es posible cambiar de escuela si no estás contento eh, o si te mudas por trabajo. A ver, eh, si tu escuela está en otros destinos por ejemplo, yo estoy estudiando en una escuela que está en Sydney, pero que también tiene campus en Melbourne y en Brisbane, si yo me quiero cambiar de ciudad a Melbourne o a Brisbane, podría hacerlo porque mi escuela tiene sede en estas ciudades, no habría ningún problema. ¿okay? Si tú estás estudiando en una escuela en Sydney que solo está en Sydney y por trabajo te tienes que ir a Brisbane, habrá que hablar con la escuela de Sydney, explicarle la situación y que te den la autorización, te tienen que dar un documento, que es una autorización conforme te permiten irte a estudiar a otra escuela. ¿okay? Existe la opción, pero hay que comentarlo con la escuela en la que estás estudiando. En estos momentos te tienen que dar esa carta, esa carta que es una autorización, y con esa carta podemos cambiarnos de escuela y de ciudad. ¿okay? Pero hay que hacer con tiempo ¿eh? todos estos cambios. Hay que hacerlos con tiempo. Es mejor que no, mejor que no nos equivoquemos y sí. que no tengamos que hacer cambios, porque las escuelas pues, evidentemente no quieren que te vayas, con lo cual tampoco te lo ven tan fácil. Pero si evidentemente te tienes que ir por trabajo, pues, pues sí, se puede, se puede mirar. Yo sé que no es, sabemos que no es fácil elegir un destino sin, que, sin, sin conocer el, el país, pero para eso estamos nosotros también, para explicaros eh, los pros y contras de cada destino. Todos los, eh, todo, todos los que formamos parte de ese YouTube hemos vivido en Australia, cada uno ha vivido en su ciudad o en su pueblo, pero hemos viajado y conocemos muy bien eh, el país y aparte entre nosotras nos explicamos muchas cosas, ¿no? Eh, así que, bueno, nosotros estamos aquí también para ayudaros y siempre hay un destino que te llama más la atención que otro, que otro y, o sea, cuando hablamos con vosotros por Skype o por teléfono, siempre os acabáis decantando por una ciudad u otra. Mira, ¿vale? ya que nos preguntan el tema de ciudades, eh, a, nos están preguntando qué ciudad es la que más recomienda. Eso es muy difícil. Es, es muy personal. personal. Es muy personal porque depende. ¿Qué quieres, ir a una ciudad con playa? ¿O te da igual que tenga playa y prefieres que sea más cosmopolita? ¿O prefieres que no llueva mucho y que siempre haga sol y calor, pero que en esa que hace sol y calor no hay playa? Entonces, claro, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos ponemos en contacto por Skype y habláis, por ejemplo, con Leti o con Chris o con, con quien sea, con cualquiera de las chicas o chicos. Entonces, ellos te escuchan y tú les dices exactamente cómo eres, lo que te gusta, eh, si es de ciudad, si es de pueblo, si te gusta el mar, si no, si te preocupa mucho el frío, si no... Entonces, con eso hacemos un perfil y decimos, vale, pues por, por lo que me has explicado, yo creo que sería bien aquí o aquí, ¿sabes? Y así es como conseguimos afinar al máximo... Y que lleguéis a lo que realmente os gusta, ¿vale? Aquí hay un mapa eh, con todas las ciudades. La verdad es que ahí están enganchadas unas cuantas. No sabéis, Golcos y Bayron en la zona S. Este. Sí. Eh, pero bueno, vamos a ir hablando muy rápidamente de, de las más comunes. De las más comunes. Sí. Y haciendo un poco de comparación en cuanto... Yo creo que lo que más preocupa a los estudiantes son precios. Sí, de aloja, vivienda el coste de vida en el general, coste de vida, el de trabajo. Trabajo. Una comparación en general de cada ciudad, sí. ¿vale? Y partimos de la base que el destino perfecto no existe, ¿vale, chicos? O sea, no sé, o sea, no podemos ser muy exigentes porque cada destino tiene sus pros y sus contras. Lo que tenemos que hacer es un poco de balanza a ver qué es lo que más nos compensa, ¿ok? Luego también eh, seguido hablaremos de costes ¿eh? generales, pero por ejemplo, ¿vale? Vamos a empezar por de hecho en el 2016, ¿vale? El año pasado cuando hicimos nuestros ripos, el 30% de nuestros estudiantes se fueron a Sydney, ¿vale? Es la más elegida. ¿Por qué? ¿Por qué eligen Sydney? ¿Eligen Sydney? Pues porque aún siendo una ciudad cara, es una ciudad en la que se encuentra trabajo relativamente rápido, ¿vale? Y digo relativo porque lo del trabajo es lo que luego hablaremos de trabajo, no me voy a adelantar, pero es como siempre decimos, el trabajo depende de tu actitud, básicamente. No, por, no hay falta de trabajo allí, sino es como tú estés y como tú te presentes a ese trabajo, ¿vale? Por ejemplo, en Sydney una habitación más o menos puede costar entre eh, compartida 250, entre 250 y 350, ¿vale? Eh, eso es a la semana, ¿eh? siempre que hablamos de precios es a la semana. Por ejemplo, si estamos hablando de 250-350 a en Sydney, en Brisbane, que está un poquito más norte, eh, bajamos a 180-200, a ¿vale? Y en Melbourne a unos 200-220, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que os costaría una habitación de media, ¿vale? También, ¿qué pasa? Que en Sydney de media se puede cobrar entre 22 y 25 dólares en Melbourne entre 20 y 22 y en Brisbane entre 20, 19 y 20. ¿Vale? Que va todo en relación. ¿Qué quiere decir? Que, que probablemente Sydney sí, sea más caro, pero también ganes más dinero. ¿Vale? Eh, Brisbane es una ciudad increíble, pero no tiene playa. Hay gente que le da igual. ¿Y qué tiene Brisbane? Pues un clima muy bueno. Todo el año. Todo el año. Hace calor. A ver, es verdad que hay un de semana de semanas, julio, sí. julio, en pleno invierno. Pero sí que baja un poco la temperatura, pero puedes estar es en invierno a 20 grados, 25 grados, ¿vale? Entonces, claro, mucha gente elige Brisbane porque aunque no tiene playa, está muy cerca de Golcos, que está justo debajo, y puedes ir a la playa, tienes playa en Nusa y playa en Golcos, o sea, los tienes lo tienes, tienes mil playas y e islas alrededor, con lo cual de lunes a viernes vas a clase y trabajas, con lo cual que pisas poco la playa y te tiene ese calorcito. Pero hay gente que dice que no. Que se va a Sydney porque quiere playa, quiere ciudad, combinación de ciudad y playa. Hay otra gente que dice, no, es que yo, me da igual la playa y me da igual que haya mucho movimiento, que haya gente joven, que haya arte, que haya cultura, que haya museos, que haya teatro. Melbourne, ¿vale? Melbourne, que la tenemos al sur. Todo el mundo le dice es que en Melbourne hace mucho frío, a todo el mundo le dice que no para de llover. Sí hace más frío ¿En invierno? en invierno y sí que es verdad que tendencia a llover pero en me sí llueve mucho también vale que lo tengáis claro Byron ¿no? muy verde porque llueve mucho vale en Australia llueve eso de los 365 días al año nanay, de sol perdona que me he olvidado la palabra sol eso no, sí. es, no es realmente no es realmente no es verdad ¿vale? también depende mucho de, del año hay años sí. más como todo. Ahora mismo llegaron unos estudiantes hace poco y la colaboradora Sandra nos comentaba que habían llegado a Sydney y estaban a 5 grados. Que, que, y que no es normal estar no es a 5 grados, ¿vale? Entonces, claro, pero claro, es que no me habías dicho que hacía tanto frío. Sí, es que normalmente no lo, hace, no lo hace pero claro, de repente viene una ola de frío y estás a 5 sí. grados en Sydney, que es muy raro, ¿vale? En cuanto a Golcos, que la gente pregunta mucho, ¿qué pasa con Golcos? Que es una... Es una ciudad pequeña, es un pueblo grande, más que ciudad pequeña. ¿no? Sí, 600.000 una... habitantes más o menos sí. tiene. Eh, ¿Qué pasa? Que es una ciudad te de temporada. Uh -huh. ¿vale? Hay trabajo de septiembre a enero, febrero, marzo, sí. y luego el, el, el invierno baja mucho. ¿vale? Con lo cual, hay que ir con cuidado cuando llegamos a, a, a Golcos. Si quieres ir a Golcos, tienes que entrar entre septiembre y octubre. Si entras ya en noviembre y diciembre, ya han cogido todos los trabajos de temporada. ¿vale? Así que cuidado con eso. Para que os hagáis una idea de la comparativa de precios, por ejemplo, Gold Coast es más barato, ¿vale? Gold Coast por 150, 180 dólares a la semana, vives. Eh, duermes, perdón. Tienes habitación. Pero, también sé de gente que trabaja por 18 dólares, cosa que en sí ni es raro que trabajes por 18 dólares, ¿vale? Está todo... Está todo muy, muy, muy sí. equilibrado. En sí. cuanto a Nusa, que nos vamos aquí, realmente no lo vendemos mucho porque es muy pequeño. ¿vale? Trabajo muy escaso, a no ser que llegues también septiembre-octubre y temporada y en invierno no hay nada, ¿vale? Es como Byron. Es un destino turístico, es que destino vive del turístico. turismo. Es como Byron, ¿vale? Sí. Byron es muy difícil encontrar trabajo, tanto en verano, en invierno, o sea, es difícil, ¿vale? A no ser que tengas un nivel de inglés más o menos bueno y una actitud muy, muy, muy simpática. Vale, muy simpática, me refiero a que seas una persona Muy abierta, porque ahí hay mucha competencia Todo el mundo quiere trabajar allí vale En cuanto a Perth Es un destino poco solicitado Porque está muy lejos de todo Pero muy solicitado por parejas Por familias, por gente un poco más tranquila Que no gusta tanto el rolito de salir de noche La gente joven, es más para ir tranquilito vale Hay de todo Perth es una buena ciudad para vivir Los precios son eh, caros intermedio, No no es tan caro como Sydney Pero casi Tampoco es tan barato sí. como Melbourne. Mm, no. Yo creo que lo posicionaría entre, entre sí. Yo creo que una habitación sí. en Perth cuesta cuesta 20 mínimo, 20.50. Mm. Ahora en Byron, por ejemplo, no encuentras una habitación por menos de 250. ¿Vale? De dólares ha subido mucho Byron y además se paga poco. ¿Vale? Así que es un destino complicado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere vivir allí. ¿Vale? Claro. Entonces eh, se complica. Hay mucha competencia en mucha Byron. Competencia. Tanto para buscar trabajo como para buscar habitación. Es una locura eh, sí, es difícil Es complicado Es una, sí. es una zona difícil sí. eh, Perdes un buen destino, ya te digo, para parejas ejemplo, tenemos muchas parejas que se van sí. allí Hay zonas de playa muy chulas, hay playas increíbles Y es una zona mm. impresionante vale, sí. Para pasar una época en Austria Y luego hay otras zonas que no vamos a resaltar Porque no son eh, aptas para estudiantes Como puede ser Darwin o Cairns Que están, están aquí Y es verdad que hemos tenido algún estudiante pero hace mucho calor, ¿vale? Es muy húmedo. Muy húmedo. y luego Es asfixiante. En, sí, y en verano eh, llueve muchísimo, ¿vale? Entonces, sí. es un destino un poco que la gente al final ha acabado que se quiere ir, ¿vale? Sí. O sea, que no es un destino que... que, que es, son destinos para ir de vacaciones, sí. pero no para ir a estudiar y pasar un tiempo, ¿vale? Y luego tenemos Hobart y Adelaide eh, al sur, que Hobart hace un frío... O sea, yo estaba sí, ahí en, en frío, verano, sí. en y imaginaros que aún está más al sur, ¿vale? Sí. O sea, casi tocando el polo sur ahí, horrible. Sí. Es increíble para ir de, de vacaciones, vacaciones. De vacaciones, mm -hmm. pero no para estudiar. O sea, tenemos estudiantes, ¿eh? un par de estudiantes hemos estudiado sí. ahí. y les han gente encantado? Que le gusta mucho a eso, exacto. Que, van a bus... que buscan eh, eso. Exacto, es gente que busca. A alejarse de todo, no encontrarse ni un español y sea una zona muy fría que le encanta, le encanta el roble, naturaleza, montañas, montaña, surf también extremo sí, pero la o las grandes congelada. aguas congeladas. Pero bueno, hay gente que le gusta. Sí, sí. ¿vale? Eh, y Adelaide es la ciudad desconocida sí. para todo el mundo. O sea, es una ciudad que nadie elige. Eh, no. Es una ciudad el, todo el mundo la define como aburrida, mm -hmm. hay poco que hacer, pero hay estudiantes que, como saben que no hay españoles, sí. la eligen, pero luego, se muchos nos, se quieren ir, lo, exacto, luego nos escriben, ostras, es que esto es muy aburrido, no tengo vida social, claro, sí. hay que valorar todo chicos, eh, ya os he dicho que no existe el destino perfecto, tenéis que hacer un poco de balanza y ver qué os compensa más. ¿eh? Eh, yo te preguntan eh, Jobar Trabajo. La verdad, no conozco mucha gente que haya vivido ahí. Entonces te voy a decir lo que yo creo ni, personalmente. Eh, es mi opinión. No estoy mucho diciendo... trabajo no habrá porque es muy pequeño. Es Jobar. muy pequeño, pero sí que es verdad que no habrá gente. Claro, pero... No habrá mucha gente. y Tampoco mucho trabajo, pero yo creo que sí que podrías encontrar. No creo que tengas mucha competencia a la hora de buscar ciertos trabajos no cualificados que australianos no quieran hacer. O sea, competencia de inmigrantes como nosotros, que nos vamos a Australia, en Hobart Poca, con lo cual me da... En... Quiero pensar que no sería muy difícil, pero no, no puedo decírtelo 100% porque no he hablado con nadie que haya estado allí trabajando y se haya quedado tiempo. vale. Eh, yo estaba allí de vacaciones y que te puedo decir que es una maravilla, pero no te puedo decir a nivel, a nivel de trabajo. ¿vale? Eh... Perdona Marta, pregunta Raquel más o menos cuánto cuesta una habitación en Melbourne. Mira Raquel, una habitación... Eh individual en Melbourne te puede estar costando por semana 180, 200, 220, 230 dólares por semana. ¿vale? Depende de la zona, de lo cerca que estés del centro, Exacto. de lo cerca que, cerca que estés o coges, por ejemplo, San Kilda, que es la zona de playa. Todo el mundo quiere vivir allí, con lo cual los precios son no más caros. Claro. ¿vale? Para empezar... Eh, hay muchas zonas que por 180-200 dólares a la semana puedes vivir. Puedes sí. encontrar una habitación dentro de una casa compartida, estoy segura. Sí, también porque siempre tenemos la opción o de eh, alquilarnos una habitación individual para nosotros solos o compartir habitación con otra persona, ¿ok? El compartir siempre es más barato, no tienes la intimidad que tienes en una habitación individual, pero para empezar está bien porque sale bastante más económico. Y las últimas dos preguntas de, en relación a esto es Ana, que nos pregunta si es ir en enero o febrero para encontrar trabajo y curso, si tendrá más facilidad en Sydney. Sí, yo creo que sí. O Sydney o Brisbane, o Melbourne. O sea, grandes ciudades. Sí. También es verdad que Melbourne es cuando empieza a el invierno, o sea, vas cada invierno. Así que si no te gusta el frío, cuidado porque en mayo, junio, julio hace, hace frío. Es invierno de verdad. Entonces... Si te gusta el frío, mejor Sydney. Y si, y si quieres realmente calucito, mejor Brisbane. Sydney es muy buena ciudad para, para empezar, Ana, la verdad. Sí. Eso, es, eso, eso sí. Eh, y Aina, ¿en los trabajos se cobra por semana también? Sí, eh, normalmente sí. La verdad es que yo tuve un trabajo que cobraba mensualmente y era raro. Es Pero raro. te puede pasar. Pero normalmente cobras por semana. Semanal o cada dos semanas. O cada dos semanas, sí. sí. Es Pero es raro, habitual. cada mes es raro. Sí. Eh, quincenal es más normal Pero en, sí. en nuestros trabajos, que ahora hablaremos del tema de trabajo Que es limpieza, eh, hostelería Trabajo no cualificado Trabajo no calificado semanalmente sí. ¿vale? Todo sí. se paga semanalmente Y Ana nos vuelve a hablar de playita Si quieres playita Ana, tu destino eh, Por lo que me dices y tal y quieres votar Yo creo que elegiría más Sydney ¿Vale? Definitivamente Pensar chicos que siempre en las grandes ciudades Va a haber más oferta laboral Que en una ciudad pequeña o en una ciudad turística ¿Vale? Los destinos turísticos como son Byron, Nusa y Golcos es trabajo estacional, el es trabajo de verano. Si, tú, si tu intención es irte de cara a septiembre, octubre, guay, que vayas a uno de estos destinos porque llegas antes de que arranque la temporada de verano, por lo tanto vas a poder trabajar y lo vas a poder mantener durante todo el año. Pero si tú te plantas en un destino turístico a las puertas del otoño del invierno, te va a ser súper complicado conseguir trabajo. Sí. Si te vas a una ciudad grande, tipo Sydney, Melbourne o Brisbane o Perth, son ciudades en las que hay trabajo todo el año, ¿okay? sí. Entonces, eh, da igual que llegues en verano o que llegues en invierno, porque la oferta laboral existe todo el año. Pensar, es como en España, si tú te vas a buscar trabajo a Palma de Mallorca o a Ibiza eh, en octubre, no vas a encontrar nada, porque en octubre ya están cerrando la mayoría de, de negocios. Ahora bien, si te vas en mayo... Perfecto, es el momento ideal para conseguir trabajo en las islas, ¿de acuerdo? O sea, Golcos, byron y Nusa son destinos turísticos, viven básicamente del turismo, por lo tanto hay que llegar antes de que empiece la temporada buena. Y si, te, si tienes que llegar en pues, pasado eh, noviembre-diciembre, pues siempre es mejor que vayas a una ciudad porque en las ciudades hay oferta laboral durante todo el año. Sí. Okay. Alicia pregunta sobre trabajo cualificado. Ahora vamos a pasar al trabajo. Primero hablamos de costes, pero hablaremos de trabajo, ¿vale? Eh, ¿Sigue esto con los costes? Sí, venga. Eh, los gastos que tenéis que tener en cuenta antes de marcharos a Australia son los que veis aquí. Es el precio del curso, total o parcial, depende de la escuela. El coste del visado, que como hemos dicho son 550 dólares australianos, es una tasa única que se paga en el momento de pedir el visado y el billete de avión, ¿ok? Que eh, como hemos comentado antes, os podéis comprar ida y vuelta o solo la ida, dependiendo de los planes de futuro, ¿vale? Estos son los gastos que tendréis, con los que tenéis que contar antes de marcharos, ¿ok? Una vez que estéis en Australia, con los gastos con los que tenéis que contar son el alojamiento, el transporte, la comida y el teléfono, ¿ok? Estos son los gastos fijos que tenemos todos, absolutamente todos, ¿ok? Bueno. Sí que es verdad que en, en lugares como Byron Bay o Nusa, no usamos transporte público, así que nos ahorramos ese, ese coste, ese gasto, pero los, el otro lo tenemos todos, alojamiento, comida y teléfono. El alojamiento depende mucho del destino, como os hemos comentado, una habitación individual entre 170 y 270 a la semana, dependiendo de la ciudad. El transporte público en una ciudad tipo Sydney, Melbourne, puede costar en unos 35 dólares a la semana. La comida, esto también es muy relativo según la persona, según lo que comas o lo que te gusta comer, ¿no? Si comes más sano o menos sano, ¿vale? Entre 80 y 100 dólares por semana, por persona. Y el teléfono, esto sí que es una cuota fija al mes, que son 30 dólares. Con 30 dólares tienes llamadas y internet, ¿vale? Hay tarifas un poquito superiores de 40 dólares al mes, tienes, tienes más gigas, ¿vale? De internet. Pero en Australia hay wifi en todas partes, así que tampoco necesitas tener eh, una tarifa de móvil tan, tan elevada. ¿okay? El tema de las compañías aéreas, el tema de las compañías telefónicas depende mucho del destino. Hay ciudades en las que hay mejor cobertura con unas o con otras. Eso chicos, no os preocupéis que cuando lleguéis a os, a vuestro destino y quedéis con el colaborador que se os asigne, iréis a la compañía telefónica de esa ciudad en la que tenga mejor cobertura, a daros de alta en, en, pues eso, en la telefonía. ¿Vale? Um, la seguridad social, ¿cada cuánto se paga? ¿Qué quieres decir, Ana, la seguridad social? ¿Te refieres al seguro médico? ¿Al seguro médico del estudiante? Imagino que sí. El seguro médico del estudiante es un para todos los estudiantes. Y para estamos obligados a tratar de marcharnos, es decir, cuando hacemos el de la escuela, y más o menos sale por unos cuarenta y siete. Chicos, creo que nos habéis perdido. Ahora. ¿Hemos vuelto? Estamos aquí. Ahora mejor. Vale. Sí, lo que os comentaba, el seguro médico es obligatorio para todos los estudiantes. Estamos obligados, los estudiantes y las parejas, a contratarlo y pagarlo en su totalidad desde nuestro país de origen antes de solicitarlo de estudiante. Si no hay seguro médico, no hay visado. Okay, Mucha gente me comenta que tienen un seguro médico privado en su país, que les cubren el extranjero, perfecto, pero no sirve para el visado de estudiante. Para el visado de estudiante solo sirve el seguro médico del estudiante con ciertas compañías aseguradoras, ¿vale? Son todas compañías australianas y es un requisito del, del gobierno australiano, ¿okay? Y son unos 47 dólares al mes, ¿vale? Um, yo creo que al momento de invitar a Leish, ¿no? Sí. Que venga, nos que, nos, esperando. que nos explique su, su experiencia eh, en Australia. Eh, él estuvo en Gold Coast eh, y ahí se está conectando. Hola. <risa> Hola Leish. ¿Estaba escuchando ¿Qué tal? Ya estaba mirando en qué ciudad irme a vivir otra vez a Australia. <risa> Oye, me voy a poner los cascos y voy a, hacer, voy a hablar contigo directamente para que no se repita tanto, ¿vale? Hay Porque un poco de interferencias. Hay un poco de interferencias. Tendremos a Leti aquí, pero no nos soy. Sí, Oye Alex, ¿y ¿dónde estuviste tú? A ver, yo decidí al final ir a Gold Coast eh, y mis principales objetivos era encontrar trabajo fácil. Recuerdo que me aconsejasteis que era una buena zona porque justo llegaba en temporada alta y Gold Coast es un sitio con, con mucha eh, oferta laboral. Por otro lado, también el tema del surf. Eh, como siempre digo, ¿no? para mí era súper importante acabar de rematar el inglés, pero eh, ir a Inglaterra, la lluvia. Eh, los grupos de españoles como Ovejas o Estados Unidos, que no puedes trabajar y va y me dicen que en Australia puedo trabajar, estudiar y, y surfear, así que la decisión fue Gold Coast. Muy bien, ¿y cuánto, tar cuánto tardaste en encontrar trabajo, Alex? Eh, bueno, la historia es, es divertida porque tardé poco, cuando llegué uno de los colaboradores de, de YouTube me explicó muy bien la estrategia, ¿no? que es uno de los temas que quería comentar hoy, el tema del trabajo. Lo que yo hice fue un currículum para cada vertical. Es decir, me saqué un currículum como súper especialista en camarero, me saqué un currículum especialista en jardinería, en barman, y ahí pues iba tirando el currículum según pues, el tipo de empresa, iba con uno o con otro. Eh, me explicaron muy bien lo de tener que ser constante, cada día volví a los mismos bares donde había entregado el currículum, siempre hay que ir al manager directamente, no le pases esto al asistente porque lo va a tirar. Volvías, acababas teniendo una relación con pues el manager y yo con, creo que fueron entre 10 días y dos semanas, encontré el primer trabajo. Uh -huh. y, y, ¿Y de qué fue el primer trabajo? Dishwasher y yo no tenía, no sabía que se cobraba tan bien, así que el tío me ofreció 15 dólares la hora y pensé que era el tío más rico del pueblo. <risa> eh, trabajaba 4 horas al día, creo que trabajaba 5, ahora que lo pienso, o sea que estaba una hora un poco de... De ilegal Y antes que lo preguntaban si se podía vivir, pues yo con el salario más bajo del pueblo, eh, pensando que era el más rico por eso, o sea que era feliz, eh, pues me podía pagar el alquiler en una habitación doble, eh, podía pues, hacer mis cosas, mis barbacoas públicas, ir de, de, de fiesta, mis cervezas, hacer alguna actividad y me daba para vivir perfectamente. Uh -huh. A partir de aquí sí que es verdad que pues, al mes me, me cansé porque era un trabajo muy duro. Y poco a poco fui viendo que todo el mundo ganaba mucho más que yo, pero gracias a este primer trabajo me dio acceso a, a siguientes trabajos pues que, que, que gané un poco más. Oye, y porque claro, una de las cosas que siempre comentamos, ¿no? Uno, todo el mundo nos ha preguntado, oye, los trabajos, eh, eh, ¿cualificados no cualificados? Eh, los trabajos... Eh, que, se, que podemos conseguir eh, y que supongo que tú, Alex, eh, conociste a muchos estudiantes eh, en, en golcos españoles y no españoles, ¿no? Eh, eran eh, trabajos no cualificados, ¿no? O sea, los estudiantes, ¿qué tipo de trabajos sus amigos encontraban? La mayoría era eh, limpiando platos, eh, arreglando apartamentos, eh, haciendo de oper, de jardinero... Y después cuando tenías un poco más de nivel de inglés, de dishwasher, podías pasar a camarero. Y camarero se gana bien la vida porque tienes los tips o barman, que tienes una licencia que me acuerdo que era un curso de 5 o 6 horas y ahí también puedes ganar sí, bastante sí. pasta. Así que es verdad que hay gente que se ha quedado, ¿no? Más años, más tiempo, pues acaban entrando en otros sectores. Pero al fin y al cabo uh -huh. para la mayoría de nosotros, ¿no? Que con la idea de 6 meses, un año... Lo importante es encontrar un trabajo que te, te ayude a socializarte, pues a, a tener amigos locales, a conocer más gente, a mejorar el inglés. Y si poco a poco puedes ir mejorando el trabajo, pues mejor. Pero sí que es verdad que siempre eran trabajos muy básicos. Muy básicos, pero el, el, el ingeniero aquí en España creo que no gana lo que gana hay un tío limpiando platos. O sea que también sí. hay que valorar sí, sí. Eso. Claro, es lo que les comentábamos, que realmente los eh, antes hablábamos de las habitaciones, el precio de habitación o lo que se cobraba por hora y evidentemente lo que, se, lo que se cobra limpiando platos, o yo me acuerdo limpiando, yo ganaba 18 dólares la hora a, hace 5 o 6 años, eh, que estaba muy bien pagado, eh, yo me ganaba muy bien la vida limpiando en casas de familias y la verdad es que eh, la mayoría de estudiantes se dedican a eso, es decir, chicos... Eh, tenéis que tener clarísimo que cuando lleguéis allí, la mayoría de vosotros supongo que tenéis un nivel de inglés eh, medio tirando abajo, que siempre pensamos que es, es bajo, tenéis que tener súper claro que vais a trabajar en eh, trabajos no cualificados. Es decir, si se os en los anillos, si no os apetece limpiar, no os apetece atender o estar cara al público, eh, mejor que no, no elijáis a Australia, porque eso es lo que hoy por hoy está trabajando todo el mundo, ¿vale? Y, y mejoraste mejoraste tu, tu posición, hecho o sea, ¿conseguiste pasar de dishwasher o qué? De hecho, tengo una anécdota que yo creo que también sirve un poco de, de pues como consejo para todo el mundo. Eh, yo tenía este trabajo eh, con un griego, pues era jefe, y me tomaba un poco el pelo, pues esto, me hacía trabajar muchas horas, era un trabajo muy duro y, y me pagaba mal a raíz de aquí empecé a buscar trabajo y encontré eh, un restaurante español que buscaban un chef y yo pues en su día pensé, pues eran 22 años, me pensaba pues que si era español pues ya era de serie un chef español así que me presenté la entrevista, me estudié cómo se cocinaban las paellas y todo esto y les engañé totalmente, aparte que vivía yo con una casa ocupa con más de 10 personas y había un chef ahí que me dejó su vestido de chef, los cuchillos, me presenté a la entrevista que parecía un chef profesional eh, me creyeron me cogieron, al día siguiente fui a hacer la prueba y cuando entré en el restaurante para trabajar, para tenerlo en cuenta que si el puesto de trabajo pone main, delante main chef, significa pues jefe de cocina. Y cuando llegué ahí había seis tíos esperándome eh, a que dijera yo lo que había que hacer. Bueno, eso fue un caos y al nada, a las dos horas de servicio tuvimos que cerrar cocina, casi me echan a patadas, así que me despidieron el mismo día pero la moraleja es que puedes tener morro porque estás al otro lado del mundo, si haces una cosa así, pues como que nadie se va a enterar, que no pasa nada, y que gracias a esto puse en mi currículum que había sido main chef y me cogieron, pues para los que vais a Surfer Paradise, hay una cadena que se llama The Clock Hotel, que te hacen contrato y todo, son muy profesionales, eh, me pagaban... ¿Cómo se llama? Perdona, se, se me ha cortado, ¿cómo, cómo se llaman? Hotel. The Clock Hotel es como un bar que tiene la parte de pujas que les gusta mucho apostar con para, de esto de caballos y todo esto en Australia. Y es un sitio es un claro. que está en el centro de, de, Clock, de, de Surfer Paradise, pero está en toda Australia. Y me hacían un contrato de 19-20 dólares la hora días de cada día, sábados 25 dólares la hora y domingos 32 dólares la hora. Y los domingos que nadie quería, quería trabajar, yo trabajaba 8 horas. O sea, yo me claro. pagaba el alquiler en un día de trabajo eh, con... Pues, pues con... Con mucha suerte, ¿no? Por eso recomiendo a los que vais a Super Paradise, probad de, de ir ahí. ahí me, me dieron un trabajo de cortar tomates, que los cortaba súper bien, uno detrás de otro, se me daba genial. Así que fue un poco de oportunismo, sí pero recordar esto, ¿no? Que estáis al otro lado del mundo y que podéis tener mucho morro porque nadie se levantará sí. Bueno, pues eh, muchas gracias Aleix, eh, por, por explicarnos un poco para, para que no seamos siempre las chicas de su YouTube que, que explicamos nuestra experiencia, que yo creo que la mía, por ejemplo, está suadísima ya, yo creo que la sabe todo el mundo, así que siempre está bien escuchar a, a otros. En general, ¿pasaste bien o no? Sí, en general me lo pasé muy bien y yo como resumen, que lo preguntaba mucha gente, yo lo que hice es coger un curso de inglés por la mañana, entonces iba a surfear a primera, a primera hora de la mañana, que por aquí alguien preguntaba si sale caro surfear, pues creo que no hay deporte más barato en esta vida, porque no tienes que pagar force para entrar en el agua y vas con un trozo de madera y ahí en Australia si, hay, si algo sobra son tablas de surf, eh, no. así que yo surfeaba a primera hora, me iba corriendo a clase... Con los amigos, que esto parecía más una broma que otra cosa, pero como todos los amigos son internacionales, hablabas todo el rato en inglés, de ahí salía corriendo al trabajo y es que entras en una vida, en una dinámica, eh, pues que fue genial, la verdad. Tanto el curso de inglés me sirvió mucho, el poder trabajar y hay gente que también lo preguntaba, pues yo con el dinero que ahorré, porque pude ahorrar mucho dinero a través de este trabajo, me pasé dos meses viajando por el sureste asiático, pues pasé por Tailandia, Laos, Vietnam, Camboya, pasé por Bali, pasé por Lombok. Pasé fin de año en Gilly Islands, después volví a Bali, pues todo esto con, con lo de Australia. Así que yo es una recomendación que hago, ¿no? Ir ahí, estudiar un curso de inglés cuatro horas al día, compaginarlo con trabajo, harás muchos amigos, conocerás a mucha gente, aprenderás el inglés a ritmo acelerado y después cuando tengas la posibilidad con el cash en, en mano, pues a lo, a lo majal, pues te vas a vivir como un rancho asiático Oye, Alex, mira, que te pregunta Alba, oye, ¿qué hiciste con las maletas cuando te fuiste al Sudeste Asiático? Tú es que, bueno, me puedo imaginar que conociéndote maletas pocas, tú llevabas una mochila a la espalda y, ¿no? Sí que llevaba una mochila y tal, pero sí que es verdad que llevaba una maleta grande. Lo que hice es cuando te recé en Tailandia, y eso es muy típico en el sureste Asiático, porque hay mucha gente que lo hace. Yo en Tailandia, en el primer hotel que llegué, les dije, te doy, te doy 20 euros y me guardas la maleta principal. Como yo sabía que haría toda la vuelta por sureste Asiático y volvería a Bangkok, les dije, ya vendría por la maleta. Y, tío, así, así que yo salí de ahí con las barcas puestas, una mochila con, con dos camisetas y todo lo otro se quedó ahí, incluso la tabla de surf, porque claro, por Cambodia y Laos, complicado surf, pero... Oye, y la última pregunta, Lesh, eh, ¿cuál es para ti la mejor zona para vivir en o Dinos tres zonas. A ver, sí, o sea, yo si ahora tuviera que volver a Australia... Creo que me iría de cabeza a Sydney, o sea, no hay ciudad más bonita, o sea, me encantó, me enamoró, tiene una parte muy europea, es una ciudad muy cosmopolita, muy moderna, con mucha cultura, muchos países diferentes, gente viviendo ahí, eh, te vas a la playa de Bondi Beach al lado y eso parece Formentera, o sea, tienes Sydney y, y te vas a una playa que no tiene nada envidiar, es alucinante, esa ciudad tiene un mar de opciones, eh, mola muchísimo, es muy cool, muy hipster el sitio... Pero, por ejemplo, también en, en, en Gold Coast, ¿no? En Surfer Paradise, pues tuve la opción de encontrar trabajo muy rápido. Mm. Si tengo que ir a Gold Coast, me encantaría ir a Byron Bay, pero creo que hay un problema muy gordo en encontrar trabajo. No lo recomiendo. Yo lo que haría es, pues irme, por ejemplo, a Surfer Paradise o algún sitio de esos, trabajar y después irme de vacaciones a Gold Coast. Repito, mm. si tuviera que volver a eh, ir a Australia, yo me iría a Sydney. Mm. Pero, ¿y si tuvieras que elegir una zona de Gold Coast que te gustara, qué zona elegirías? De y Colangata hay unas olas que, de hecho, en Colangata hay una ola que cuando rompe bien la coges y cuando acabas de sí. cogerla hay un bus que te puedes subir que te vuelve a dejar en el pueblo. O sea, no he visto ola más grande en esta vida. Así que para mí toda la zona esta más intermedia de Colangata, Miami Beach, Burleigh eh, Heat, la verdad es que es paradisíaco. Sí, Colangata... Kulangata es una buena zona también. Hay que tener en cuenta, hay mucha gente que pregunta por zonas, hay que tener en cuenta dónde tienes la escuela, ¿eh? para no pegarte ahí el tute de ir de punta de una punta a la otra. Por ejemplo, en Kulangata no hay escuelas de inglés, con lo cual ir cada día a surfers o donde tengas la escuela no es viable. ¿Vale? Pero bueno. Sí, eh, Alex, eh, te vamos a dejar porque ya llevamos un, una hora con la charla y nos queda un último puntito con, con esta gente. Muchas gracias por contarnos tu, tu historia ah, ya y... Ir, ya me haréis un descuento. <risa> Siempre. Pero, a de ¿Sabes que para a ti? Australia, o invítame a cenar aquí públicamente, lo puedes decir para que, la, para que después no me puedas decir que no. Vale, te invito a cenar pero en Byron, ¿eh? tienes que venir a Australia a verme, si no nada. Genial, vale, trato hecho. Vale. Oye Alex, Genial. muchísimas gracias y te mando un besito, ¿vale? Suerte a todos los que os queréis ir, os recomiendo que os vayáis y, y ojalá que nos veamos ahí. <risa> <risa> Adiós. Un beso. Adiós. Chao, chao. Adiós. Bueno, eh, aquí está, que tengo a. A Leti, que la tenía aquí al lado. Eh, bueno, Alex es un ejemplo. Siempre intentamos en nuestras charlas pues, que, que entren diferentes estudiantes ¿no? que ya han estado allí y que hemos mantenido el contacto para que cuenten un poco su historia. ¿vale? Eh, hay una cosa que quiero decir con el trabajo, para, para acabar, y es que eh, hay gente que lo encuentra más rápido y gente que no. ¿vale? Hay gente que lo encuentra a los 10 días y gente que no. Eh, hay gente que es más extrovertida y gente que es más introvertida. Hay gente que tiene un nivel de inglés medio, otros alto, otros nulo. Todas esas cosas, tu carácter, tu inglés, influyen mucho. ¿vale? Eh, yo creo que uno de los consejos que siempre doy es que es muy difícil, porque cuando oye, yo llegue, se escucha mejor con, con... Ah, ya. Eh, me los pongo. Sí. Y luego, cuando gracias. hablemos, te lo vas al final, ¿vale? Eh, Perdón, Lidia, vale. gracias. Eh, eh, es súper importante, es lo último que voy a decir, es la actitud, ¿vale? Cuando decidáis iros a Australia, saber que habrá momentos buenos y habrá momentos no tan buenos, que cuando viajes hacia allí luego llegas allí, estás en una ciudad que no conoces, con gente que no conoces, que luego ahora hablaremos por último de los colaboradores, para que no os sintáis solos y tengáis alguna persona de referencia, pero que llegas con jet lag, estás cansado, no duermes en tu cama, estás lejos de tu familia, todo eso afecta, vale afecta y, y negativamente, eh, o podemos decir que son unos días eh, regulares, no vamos a hablar tampoco negativamente, no hay gente que es súper abierta, súper extrovertida y que llega ahí y lo peta, y hay gente que le cuesta más, la cuestión es ser súper, súper, eh, positivo, ¿vale? Y, y tener en cuenta que lo que no sale un día sale el otro, ¿vale? Y que si tenéis más problemas con el inglés vais a necesitar más tiempo para encontrar trabajo, porque os tenéis que imaginar a vosotros caminando por una calle de Sydney, de Melbourne o de Brisbane con un currículum en mano y tenéis que entrar allí, pedir por el manager, no dejéis el currículum a cualquiera y para pedir por el manager y hacer una entrevista se necesita hablar algo, ¿vale? poneros en situación entonces, eh, tener en cuenta que, que hay gente que le cuesta más, ¿vale? pero que, que tenéis que eh, tener una actitud positiva y, y pensar que os vais a la aventura a tope, ¿vale? Eh, os voy a dejar con Leti ¿vale? para que, para que os cuente lo, lo último y más importante de, de Osi Youtube ¿vale? yo me despido, bueno ahora estaré, estoy aquí todavía, pero me despido y os doy un besito a todos y gracias por, por escucharnos bueno, chicos, yo por último os voy a explicar un poco de cuáles son nuestros servicios, vale, aunque muchos de, de vosotros ya los conocéis porque lleváis tiempo siguiendo, nos habéis visto en nuestra web. Pero bueno, básicamente nosotros nos encargamos de asesoraros a todos los que queréis marcharos a Australia. Os asesoramos en tema destinos, escuelas, cursos, planes de estudio, eh, etcétera, etcétera, ah, Os ayudamos a tramitar el visado de estudiante. Bueno, os ayudamos obviamente primero a todo el tema de la matriculación en la escuela, y a posteriori eh, la solicitud del visado de estudiante una vez ya tenemos el visado de estudiante concedido, el siguiente paso es comprar el billete de avión también os, os asesoramos os enviamos toda la información de las compañías aéreas con las que tenemos acuerdos con las que podéis obtener beneficios descuentos, más kilos de equipaje, etcétera etcétera actualmente acuerdo con Singapore Airlines, Emirates y Qatar Airways okay. buenos, buenos descuentos y buenos beneficios Aparte, también os ponemos en contacto un mes antes de vuestra llegada a Australia con el colaborador que os, se os asigna a la ciudad de destino a la que vayáis. ¿vale? Si vais a Sydney, se os asigna a Sandra o a Alex, que llevan años viviendo en, en Sydney. Si vais a Melbourne, nerea o Allen. ¿okay? En cada ciudad tenemos a nuestros colaboradores que se encargan de recibiros en las primeras 24 o 48 horas y se encargan de enseñaros la ciudad, ayudaros a activar el móvil australiano a abrir la cuenta en el banco a daros de alta en lo que vendría a ser la seguridad social australiana para poder trabajar, os explican cómo usar el transporte público, dónde comprar la tarjeta, cómo recargarla etcétera, etcétera ¿ok? A aparte antes de marcharos, también lo que hacemos es, eh, aquellos que os interese, os hacemos la reserva del alojamiento para la primera semana. ¿okay? Todos la primera semana cuando nos vayamos estamos alojados en un hostal. Actualmente tenemos acuerdo con YHA, que es una de las cadenas más importantes y más cool de Australia. Es un hostal muy guay, o sea, está súper bien, mucha gente joven, eh, son, es un... Es un lugar que vale la pena, aparte están por todo el país y si os hacemos nosotros la reserva os podéis beneficiar de desayuno gratuito y la tarjeta de socio de, de, este, de esta cadena de hostales durante todo un año con la que podéis obtener beneficios y descuentos. ¿Ok? O sea... No os tenéis que preocupar por nada, chicos, porque realmente lo tenemos todo súper organizado. Cada cosa la vamos realizando a su tiempo. Muchas veces, cuando empezamos los trámites, la gente me dice, Leti, venga, que me quiero comprar el billete de avión. Espera, no corras, que antes de comprar el billete de avión tenemos que hacer esto, esto y esto. O sea, siempre hay que hacer una cosa antes que la otra, ¿ok? Así que el tema del hostal, por ejemplo, es lo último de todo cuando ya estamos organizando vuestra llegada a Australia, ¿ok? Y aparte, también, eh, bueno, como muchos sabéis, nosotros nos pasamos el día organizando cosas. Organizamos quedadas en Australia, viajes, excursiones, barbacoas, actividades deportivas, eh, quedadas, seminarios para hablar de trabajo, de búsqueda de, de alojamiento. O sea, tanto aquí como allí, eh, siempre nos encanta estar en contacto con vosotros y hacer un montón de actividades, charlas online, etcétera, etcétera. Así que, bueno. Eh, creemos pues, que es una gran ventaja pues, que podáis tener todos estos servicios antes de marcharos y durante el tiempo que estéis allí. ¿okay? Así que nada, bueno, os agradecemos muchísimo que hayáis estado ahí. Cualquier duda, pregunta, lo que sea, nos podéis escribir al mail que mis compañeras os escribirán, el que os han puesto, sí, el que tenéis aquí en pantalla, ¿okay? hello.youtube.com. Eh, os derivarán a una de nosotras o de nosotros a uno de los listeners y os daremos toda la información necesaria para, para emprender esta aventura, ¿ok? <risa> Así que nada, Marta y yo os damos las y Aleix también Ay, sí, que está no, por ahí. Claro, se puede hablar, ¿no? Sí, bueno, esto puedes hablar, claro. sí. Bueno, con el micro. Ah, vale. No, sí. no, no. Bueno, que nada, que adiós. Y os damos las gracias <risa> por estar ahí una vez más. Nos veremos, no sé si en agosto ya de cara a septiembre. Y, y bueno, escribirnos, os mandaremos toda la información neces necesaria y os, os asesoraremos de la mejor forma posible muchas okay. gracias chicos por estar ahí y a nuestras y... compis, Cris, sí. Paula María, María que, está que están detrás. todas ahí Aleix, que, yo creo que todavía nos escucha gracias Aleix. por ayudarnos a gracias. a montar la presentación y, y María, gracias por, por estar de técnica ahí detrás que siempre nos ayudas un montón Toda, perdón, todas las charlas están colgadas en, en Youtube, eh, en YouTube mm -hmm. eh, los, nuestros vídeos, nuestras charlas, todo todo está colgado así que lo podéis revisar siempre que queráis y nada, que os mandamos un beso y que nos vamos a cenar que tenemos hambre. Así que nos vemos en la próxima. Si tenéis dudas, os escribís, ¿vale? Un abrazo fuerte. Besos. Adiós. Chao. Adiós. Adiós.